Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablarles de otra especialidad de la cocina francesa, la muy famosa quiche lorraine. Se sabe que hay más de 60 variedades de esta tarta, pero sin lugar a dudas la más famosa y deliciosa es la quiche lorraine. Su composición es muy simple, de base lleva una masa quebrada hecha de base de eh, harina, huevos y manteca o mantequilla, depende de cómo lo llaman en cada país, y luego se la rellena con queso crema y huevos. Actualmente, se la decora con dados de panceta, y se la corona con queso rallado. Algunas de las variedades son, por ejemplo, con espinacas en el reemplazo de panceta, de champiñones, de jamón y musadilla, de mariscos, así también las hay dulces, rellenas con frutas, como frutillas, manzanas, y más de 60 variedades a lo largo y ancho del planeta. La receta de esta tarta aparece por primera vez en un libro de cocina, publicado en 1586, llamado La Mesa de Nancy, y su fórmula original eh, estaba hecha con una masa madre, pan, recubierta de huevos y crema. En realidad, la Quiche Lorraine es de la zona noroeste de Francia, concretamente de Lorena, de allí su denominación Lorraine en su versión más universal. Dice que la idea surgió por el excedente de mantequilla y crema existentes en esta zona rica en ganadería. Al compaginarlas con una masa hecha a base de harina, se creaba un pastel salado y muy suave, con un alto contenido de proteínas y muy energético. La palabra quiche proviene de la palabra alemana kusche, que significa pastel o tarta. La quiche original de la región de Alsacia era una comida caliente que se servía generalmente como plato principal. ¿Salada o dulce, con frutas o vegetales? Comentador principal desde sus inicios La Kish Lorraine seguirá siendo una tentación para todos los juntos 3, 2, 1 No pongas cara de loco, eh, ¿En Ay, ahí, ¿eh? No, ya empezamos Grabamos Dale. Está. Sí. De frente, ¿sí? Sí. frente más. ¿Está cómodo? Pone. ¿Te traigo algo? Sí. ¿Eh? ¿Te traigo algo? No, no estoy no. bien. La receta de esta carta aparece por primera vez y... Es un malo. Bro. Es un malo. Perdón. Vos de ese celular, porque me pones nervioso. La, la cosa que los paisanos pueden... Puede de la hicieron, El pollo estaba el plato más rico de, de todos los reyes. Claro. claro. Sabes que va al Chateau de Versailles, el rey comía en un salón de con con una mesita, solo, con la reina. Había 50 personas. Para mirarlo a comer y él comé siempre pollo y comer y tira el hueso al piso y la gente puede terminar el, el pollo del rey. Una cosa así. ¿En Entonces <coughs> la, la pistola, ahí hay esta noción que estaba bueno el pueblo, que estaba siempre buscando comida y se con los huevos y con la crema de leche. Básicamente arrima un poquito, dice la historia. Los ricos no comen eso. Para el pueblo. Para los pobres. Para los pobres. Hola. Sí. ¿Qué me está ¿Qué hace? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, dice que no acepta competencia.